Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos a otro nuevo video. Y bueno, chicos, antes de empezar, vamos a poner una metica de 311 likes a ver si podemos llegar. Y bueno, chicos, vamos a empezar de una vez. Es que este match, match me ha dado muchísimas gracias ¿vale, chicos? ¿Por qué? Pues básicamente es una oración que, bueno, habrá creado, creado alguien que no, no tiene nada que hacer, ¿vale? Pero eh, lo que pasó fue que un amigo me la pasó y me dio mucha risa, ¿vale? La, ahora mismo la estarán viendo en pantalla, ¿vale? Dice así, ¿vale? Dice así para que la recen y todo eso, ¿vale? Cuando se vayan a pasar un nivel o cuando empiecen a jugar geometrías. Padre Robtop, que estás en el juego, santificado sea geometría Show. Venga a nosotros tu actual tus actualizaciones. Venga, eso cada dos años <risa> Hágase tu voluntad en Meltdown Como en el juego original <risa> Danos creatures en nuestros niveles Ojalá, me cago en la puta <risa> Perdona a los hackers Como nos perdonamos a los noobs <risa> No nos debes morir en el 98% Por ciento, ojo Por ciento Y líbranos de exploit a mí <risa> What the fuck, o sea, ¿qué, ¿en qué mente cabría hacer esto, vale? ¿En qué mente? ¿En qué mente cabría hacer esto, vale? Es que no me lo puedo creer, o sea. What the fuck, ¿Ya te no hicieron otra más larga, o sea. WTF, what, what, what the fuck, what the fuck. Y no, no me lo puedo creer, o sea, yo cuando la vi por primera vez, flipé, flipé con esto, flipé. Porque es que ver algo así, más que todo perdona, perdona a los hackers como tampoco. También nosotros perdonamos a los noobs. What the pack Y pues, bueno chicos eh, Antes de ir de, de acabar con el video Este video no, no, no va a ser largo O sea, va a ser un video cortico Porque Ay, Dios mío, solo les quería enseñar esto Pues eh, quería decirles que chicos Sí, sí, ya sé que, pues bueno, he pedido muchísimo que me hagan niveles de Skip Challenge, pero no hago video, ¿vale? Pero básicamente es porque, pues bueno, le voy a pedir que suban el nivel, ¿vale? Suban el nivel, que, que si me pueden hacer más, más niveles, ¿vale? Obviamente, ¿vale? Pero que suban un poquito el nivel, o sea, que no sea tan fácil, ni tan extremo, ni tan difícil O sea, un nivel intermedio, un nivel intermedio y que sea, pues, obviamente difícil, ¿vale? Que me cueste uh, ahí un poquito, ¿vale? Así que, pues, bueno, chicos. Ahorita en la pantalla están viendo el nombre que le deben de poner al nivel. Ya saben, no olviden crearme un nivel que se llama Skip Challenge. Reto, así. Y, pues, bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, no olviden suscribirse a mi segundo canal. Darle diquecito y seguirme en Twitter. Y nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Ya saben, la oración de todos los días. Adiós.